hola gente youtube estamos en un nuevo video para el canal y en este vídeo estamos aquí con el camilo buenas aquí estamos con el mateo hola y aquí estamos con el jaco kralestako buenas. Sí? y lo que vamos a estar haciendo va a estar jugando el modo de escapar del magma que ya hice un video con el fernández Anteriormente hace un año de jugando ese mo este modo Y pues bueno, ya, ya van a saber de qué se trata, o sea, es, empezamos allá arriba, va a venir la lava, nos va a querer matar y tenemos que llegar hasta abajo para agarrar. Bueno, listo, ya Vamos a poner, vamos a, vamos a poner Easy Y vamos a empezar, así que sin nada más que decir, vamos con el video Dale gente, acabamos de, acabamos de empezar a jugar y no sí. se vale saltar, no se vale saltar. No se no vale saltar. Se va pegar sí, pero saltar no. ¿Pero, ¿Pero, ¿Pero por qué pusieron todas las cuestiones, todos los encantamientos? ¡Ya, pero castigo, sangre. ¡Vamos! <risa> Votá, me dejaron solo! ¿Viste que son malos conmigo? Ahí vamos juntitos. No, no, no, no, camino. No. Oh. Oye, pero si Camilo pasa hasta el lado de la, de la telaraña, ¿cómo fue eso? Pero más si ¿sí, ¿sí cruzáis la telaraña, ¿cómo ¡Maten! Ya joder, toma! toma de toda no, ¡Sale, sale, sale! <risa> no, no, no, sale! no, no, ¡Noooo! no ¡Me voy a caer ¡Ah! Escula, el Fernández me da poder! ¡Me da poder! ¡Oh, ¡Me da poder! COVID! <ríe> ¡Me da cringe! ¡No! ¡Me da cringe! Ay, ¡No! ¡No! ¡No! no. <ríe> Camellolo, no, no se puede saltar, no se puede saltar Lo único que les digo no, no, si no estoy saltando No se puede saltar, recuerden, yo no estoy saltando Viste? No. Ahora que todos estamos jugando legal Todos estamos casi en la misma fila No. Solo con un par de diferencias, porque nos hemos estado pegando, pero... Fuera de eso, nada no. Inés eh. No Oye, juez saltando? Inteligente. No, no salte, yo no estoy saltando. Pero, Jacob, dije, ¿crees que va a ganar el Mateo? No hay que dejar que gane. Bueno, en no hay que dejar que gane nadie, pero. ¡No! ¡No! ¡Pero bota no, vaya! Me está dando cáncer hormonal. Hormonal. Corregamelo. No. no. Bueno gente, estamos en la segunda partida Estamos en la segunda partida y ojalá que... ¡YAKU! ¡Sin saltar! ¡Ven para acá, YAKU! ¡YAKU malito! ¡YAKU malito de play! ¡Nadie me va a ganar! ¡Nadie me va a ganar! ¡Pero no! nos estoy No ¡El ¡Nos vas a sobrepasar! ¡El Camilo! ¡El Camilo está arriba del todo! ¡El último, de hecho! ¡Ay, cabello ¡Hasta me estoy con aquí sin bolas! ¡Tango! ¡Pero man! ¿Cómo me tiráis? cómo Oye, te... ¿cómo ustedes me pegan más? <risa> no sé, magia. Y... No, ¿Qué? ¿Qué? ¿Me morí? ¿Cómo nos morimos? ¿Qué? No lo sé. ¿Qué pasó? No sé, creo que, qué? que lo puse a dejar sin querer. A mí se oh, me, me pasó. A mismo tiempo Oye, pero ¿cómo me tiran para atrás si yo estoy adelante? ¿Qué, te, qué <ríe> es el ¿Qué Y de repente desaparecen y aparecen. ¿Qué? <ríe> ¿Qué le pasa? Tiene dos chunks. ¿Qué? Oh. <ríe> oh. oh, remateo chunks? ganas. O remateo a ganas. Espújenme, pa adelante, a pa' ganarle a Julián, pero no para tan adelante <ríe> Oh, ¿qué, ¿Qué te yo le... yo creo Que ¿Te la que adelante! adelante. Yo creo que les voy a ganar, porque ustedes son muy mancos <ríe> <ríe> ¿Qué ¿qué? Salve, Pero, ¿cuándo les pasa? ¿Tienen cubida anal? <ríe> corre, corre, corre la tarina Tienen cubida anal ¡Ah, ¡Salgan! ¡Si yo hice este hoyo! ¿Por qué me lo vieron a robar? Hice este hoyo Eso sonó muy cochino yeah, yeah. Bah, Pero no es mi culpa que todo lo malpienses <risa> no. Es que me roban el hoyo si el hoyo es mío Tengo dos huevos es Huevo. <risa> ¡Gracias! Julián! Yo, pero, te... ¡No me empujes! Pero... <risa> no, ¡No! Yo voy a ganar no voy a ganar por vieron? Oh, mi... ¡Pero dejen de empujar para atrás! ¡Para un ¡Para adelante! ¡Para ganar! ¡Aunque sea cualquiera! un Julián! ¡No importa! ¡Acá hay cualquier! ¡No hay reglas! ¿Qué qué crees que cuando me ves tan... tan... tan abajo? Bueno, tan lejos Y luego derramar... Entonces... Gore. Tampoco está la regla de banearlos Si es que van primero ¡Arriba! ¡Uy! Ya... ¡Bien! ¡Vamos! ¡Buena! Pobre Matido hermano lo empujamos todo el rato por el camino. <risa> Vete hermano. De aquí se vale todo. Espacio, tu madre, todo. Para aquí. Al fin, el Mateo voy al espacio. Sí, pero antes no, estábamos jugando ilegal Sí, pero ahora mira cómo avanza la lava, yo creo que la lava yo que mató el yaco no pero Julián no me tiré para atrás, pues, güey, no, <errisa> <errisa> piensa un poco toma jodete, aunque sea ¿no? que <tose> mismo, no me hagamos, hagamos team, hagamos team, camilo, team Ah, ¿no? ¿no? sin team, ratones right? ah, <tose> <risa> yo sabía que iba a decir eso Obvio, pues, si no, no, no, no, es la idea Esa es la idea ¡Oh! Dale, Cami Ayudándoselo, weones No se va a la viva ¡Ah! Pero, Mac, ¿cómo me siguen pegando? Si yo soy más rápido que ustedes ¡Déjate para atrás, Julián! ¡Pero déjame! ¡No! no. Para acá, <ríe> ¡Ah, Pero, no. ah, pero ustedes vienen a robarme los lo, lo hoyos que yo hago. Bueno, si en la idea es agarrar todos los hoyos, ¿Cómo que ganaste todo? <risa> ¡Ay ya! Bola, no, ¡Pero es que ya hago! No. ¡Pero deja de empujar! me no a ganar el, el Mateo! De no. la idea po Barra kill No, no, no Ya no. ganó el Mateo Aquí me like a wrecking ball ¿Es que no te gusta la, la pija? Yo creo que sí te gusta yo ya voy a jugar legal, ya voy a jugar como dice el Mateo. Legal. El que corra, el que aprete espacio, maricón. Automáticamente el Jacob. Fernando. <risa> ¡No, maldito! ¡No, Julián! Diego Diego seamos amigos. Dale, con el Julián. Dale, dale, dale, que no ganar el Mateo. Porque el mateo ya ganó. Ya, ya, no, pero qué importa. El que gane, nomás piden la cualquiera. Me cuenten. Oye, pero cómo me pegáis para atrás. ¿Sí Con me el palito adelante. Por pues, la. Ellos están atrás. Ah, man, que cringe que. Dale, pues, weón. De <risa> enojado. Es Dice, estoy jodiendo. Estoy enojado. Enojado ¿Tiro? Uy, ¿Por qué me tiró por atrás <risa> <risa> ¡Como profesionales, po! ¡Gárrales! ¡Gárrales, gordo! ¡Gárrales, gordo! le culiado ¡Te gusta el pene! Del tío Del hermano ¡No! <risa> de, de dos meses No, de dos meses, weón, entiende? De dos meses, porque yo lo digo, monico. No. ¿Cuánto, ¿De cuántos meses sí. el Mateo.? Eh, eh. En edad en la, en la corregida, tiene cuatro meses o cinco. ¡Oh, el culo de la ya la brinco! ¡Oh, qué ¿Se me... eh, prima... escucha que está apretando espacio? Pero si el Javier también lo está haciendo, arre. ¿Te imaginabas que yo estaba ¡Como profesionales Ya, con qué tan inteligente que sea. Ay, Dios es lo mismo. No. Voy a ganar, voy a ganar mi sueño al final. No, no, no, no, no. No. No, no, no, no, no, no, gánala buena Camilo, Camilo, como profesionales, neto. Neto yo allí. Bueno gente espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse, darle like y comentar si es que les gusta este video. Y pues eh, quería decirles que también me podrían seguir en Twitch porque estoy haciendo directos y voy a empezar a hacer directos del League of Legends o lol y también eh, directos de Minecraft y todo eso. Y también quería decirles que si no hago directos en Twitch últimamente es porque no he tenido tiempo y también porque me da flotera hacer directos. Y pues, bueno, era eso. Bueno, sin nada más que decir, eh, adiós, suscríbanse.